Carlos era tranquilo y bastante callado, solía pensar dos veces antes de hacer algo, alquilaba una guardilla con una sola ventana y poca luz, cuando no trabajaba pasaba sus días entre viejos atlas y de vez en cuando algún que otro cómic, por las tardes se tomaba un momento para pasear por la ciudad y visitar unas callecitas llenas de ligustrinas, siempre tomaba el mismo camino, una cuadra para adentro, dos a la izquierda, una a la derecha, una vez más recto y salía a la avenida. Un día llovía y hacía mucho frío. Miró sus botas de lluvia, su piloto azul oscuro y sus paraguas. Estaban juntando polvo. «Hoy no será la excepción», pensó Carlos atentamente. Con el día nublado no entraba la suficiente luz como para disfrutar de una buena lectura y un café pero se las podía apañar con una lamparita de poca intensidad. Entonces ocurrió lo que Carlos catalogó como un accidente fortuito. Se cortó la electricidad dejándolo entre la penumbra y la oscuridad total. Volvió a mirar sus botas, su piloto y sus paraguas. Apartó la vista un instante y bufó. Entre dientes exclamó. La diosa fortuna puede llegar a ser muy explícita con los caminos a tomar. Pongamos a girar esta rueda y aceptemos la aventura. Dicho y hecho. Se calzó las botas, se puso el piloto, se armó con su paraguas y la billetera en el bolsillo y bajó contando los escalones, silbando básico. Una cuadra para adentro, dos a la izquierda, una a la derecha. Se detuvo. Y si en este atípico día me animo más y giro a la izquierda, Reflexionó mientras se le daba vuelta al paraguas y unos botones caían en sus pupilas. Recompuso el artilugio y avanzó por el misterioso camino. La ligustrina llegaba a su fin y el camino se tornaba más angosto. Al llegar al final de la cuadra solo tenía opción de doblar a la izquierda. Así lo hizo y al instante de completar el giro se chocó con una muchacha de cabellos largos y lacios, toda empapada con la mirada perdida. Carlos demoró unos segundos en reaccionar. La chica se le adelantó y le preguntó si estaba cerca. Un espantoso trueno le impidió oírla. El impacto los acercó aún más, quedando los dos bajo el paraguas. Él le preguntó si vivía cerca y ella le indicó una dirección que hacía a Carlos volver sobre sus pasos. Como no tenía más que hacer y ya estaba metido hasta el barro en la aventura, le ofreció acompañarla Y de paso Él regresaría a su propio hogar Con la esperanza de que la luz hubiese retornado Tras unos metros Carlos notó que la chica temblaba como una hoja Le preguntó si tenía frío Y aunque ella apenas emitía palabra Él le prestó su piloto azul oscuro Ella balbució que lo lavaría al llegar a casa Y que podría ir a buscarlo al día siguiente Continuaron caminando Y con voz tímida Carlos pronunció su nombre. Ella se detuvo y dijo, Bueno, aquí vivo». Él continuó su camino hasta su casa y al llegar pensó que había sido el día más extraño de su vida. Pero la luz había vuelto y ya podía sentarse a leer. A la mañana siguiente, con un sol que rajaba la tierra, Carlos, quien para este momento ya se sentía capaz de cualquier cosa, se puso un sombrero, bajó las escaleras y empiló rumbo a la casa de Gwen. Cuando llegó, llamó a la puerta y una señora salió a su encuentro. —¿Hola? —Sí. ¿Qué necesita? —inquirió la dama con un dejo de tristeza en su expresión. —Vengo a buscar el piloto que le dejé a Gwen ayer. La señora abrió grandes los ojos y se puso a llorar. Carlos, atento, preguntó qué le ocurría y ella comentó que la noche anterior se había cumplido un año de la muerte de su hija, que aquel día también había llovido y que había sido encontrada tumbada en una zanja a unas cuadras, pasando las ligustrinas, asesinada cruelmente por su expareja. Espantado, Carlos escuchó con atención el relato, al tiempo que la señora se lamentaba por no haber tenido nunca el valor para visitar a su hija en el cementerio. Estupefacto, el muchacho le concedió que él llevaría un ramo de flores a la tumba por ella. Y así lo hizo. Al llegar, sobre la lápida encontró su piloto azul oscuro, seco y sin arrugas.